Bueno, y como le comenté, ya son más de un millón los refugiados que han huido de Ucrania. Las Naciones Unidas han proyectado que esa cifra podría ascender a cuatro millones. Muchos de ellos se dirigen a la frontera con Polonia y allí se encuentra Enrique Viguera Pérez. Enrique, ¿cuáles son los principales retos que están enfrentando los desplazados allí? Buenas noches. Buenas noches, Joana. Un placer saludarla. Eh, sí, nos encontramos aquí en, el, en la localidad fronteriza de Polonia con Ucrania, Chemisy, eh, En esta localidad eh, es un flujo incesante de refugiados ucranianos que llegan en autobuses. Eh, cada 10-15 minutos llega un nuevo autobús. Y bueno, también eh, para pensar en los retos que afrontan estas personas que huyen de la guerra, hay que pensar que hace apenas unos días... Eh, Estaban en sus casas tranquilamente, no se imaginaban que iban a estar en un país diferente buscando una nueva vida. El mayor reto probablemente sea dónde van a empezar esta nueva vida, dónde van a ir ahora y dónde van a crear un nuevo arraigo, sabiendo que en el corto plazo, en el medio plazo y quién sabe si en el largo plazo podrán volver a su, a su país, a su tierra, a Ucrania. Enrique, ¿qué me dices de la solidaridad? Porque nos han llegado muchas imágenes y nos ha impresionado mucho la solidaridad que hemos visto de personas, no solo de Polonia, sino de otros países que quieren ayudar. Sí. La, la ola de solidaridad ha sido increíble, la verdad, tanto gente de Polonia, eh, ya no solo de, de esta localidad, sino de toda Polonia, pero más allá de las fronteras polacas, también de la Unión Europea, hemos visto aquí en este, en este punto de acogida gente de Alemania, de República Checa, ...de Dinamarca, de muchos países... ...que, que vienen a, a ofrecer un transporte... ...un alojamiento a estas personas... Eh, ...es impresionante toda esta ola de solidaridad... ...como digo además, en este, en este punto de acogida... ...también vemos aquí eh, un montón de, de carpas... ...con comida caliente, con abrigo... ...por las bajas temperaturas que, que hace... ...aquí está a punto de amanecer... ...hace unas temperaturas gélidas... Eh, la verdad que los ucranianos están muy agradecidos. Qué bonito, gracias por tu informe. Sabemos que te levantaste temprano, allá son las 5 de la mañana. Gracias por estar con nosotros esta noche.